Hoy es miércoles, miércoles sí. de Valerza, y uh -huh. en esta oportunidad traemos a la gerente de SAS Crédito para que nos comente acerca de cuáles son los mitos a la hora de adquirir una deuda. Uh -huh. Veníamos hablando ya de esto, sí. nos había anticipado, son muchos los mitos que hay presentes, así que queremos seguir indagando un poco más acerca de este tema. ¿Cómo estás, Belén? Buen día. Hola, Belén, buen día. Hola. Hola, buen día, Nancy, Nico, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Es así, este Belén? ¿Siguen habiendo mitos y mitos a la hora de adquirir una deuda? ¿Hay muchas preguntas sobre eso? Hay muchas, hay muchas preguntas, hay muchas decisiones que se toman con, el, con respecto a estos mitos y que la verdad la mayoría son erróneas o, o pasan por una mala información. Eh, yo les voy a hablar, por ejemplo, de uno que se escucha muchísimo eh, a la hora de, de sacar un, un préstamo o un crédito, que es la de, las deudas siempre se vuelven eternas. Ajá. Es, uh -huh. Yo lo escucho constantemente, la, las personas suelen buscar cuotas, eh, muy poca cantidad de cuotas, muy poca cantidad de cuotas, aún siendo que las cuotas no son cómodas para pagarlas mes a mes. Uh -huh. eh, y, a, y cuando hablamos de las deudas se vuelven eternas, en realidad tienen la sensación de volverse eternas dependiendo cuál es el servicio que nosotros compremos claro. eh, con un crédito o préstamo. Siempre y cuando la duración de las cuotas sea menor a la durabilidad del, del servicio o producto que estamos comprando, no, no da la sensación de hacerse eterna. O sea, si yo compro algo que, me, que me, en 24 cuotas y ese algo solamente me va a durar 6 meses, sí, seguramente el resto, las 18 cuotas restantes, son las eternas porque ya es un servicio que ya no lo. ya lo usé, ya sí. lo consumí y lo tengo que seguir pagando. Belén, vos sabés que la sensación, eh, esta de que son las deudas et eternas, es, es verdad. A mí me pasa con, con, con un préstamo que tengo yo hoy. Eh, para, por ejemplo, yo, yo había sacado un para comprar un auto eh, o para completar el dinero para, para comprar un auto usado. Y, y bueno, eh, vos decís, el auto ya se cambió, lo vendiste, compraste otro para ir capaz que un poquito más nuevo y la deuda está, por más que sean en, en, en fijos, no tengan intereses y demás, y tengo que seguir pagando la deuda y realmente da esa sensación también, ¿no? de que son eternas, de que cuando termino de pagar el, el préstamo. En general, vos lo que tienes que pensar cuando, cuando vas a sacar un préstamo, un crédito, es cuánto tiempo pensás vos que te va a durar el servicio que estás comprando. Ajá. Si vos eh, sacás en 84 cuotas, por ahí ese es el número que manejan a la hora de sacar un auto, ¿vos vas a tener ese auto 84 meses o tenés pensado cambiarlo en dos años? Claro. Eh, esa, esa por ahí es la pregunta que uno se tiene que hacer a la hora de, de, de elegir las cuotas. Lo que también hace de que no, no está mal que hagas, no sé, un lavarropas en 12 cuotas, porque seguramente no. un lavarropas te dure más de un año. ¿sí? No. Eh, no. Se toman muchas decisiones eh, pensando que las deudas sobre en eternas, sacas el lavarropas en 6 cuotas, las 6 cuotas se te hacen muy pesadas para pagar, no te permite eh, tener una libertad, financiera durante seis meses cuando en realidad si lo sacabas en 12 meses que seguramente te costaba lo mismo porque vienen promociones eh, no, no no cambiaría en nada claro. y, y, y, y no lo sentirías eterno porque el lavarropa lo vas a tener seguramente más de un año. Entonces, tener en cuenta tener en cuenta entonces, la durabilidad del de producto o el servicio que uh -huh. estoy contratando y la cantidad de las cuotas que yo estoy adquiriendo en el crédito. Ese sería uno para evitar no este, uh -huh. este dolor Exacto. de cabeza después. Exacto. Es, es normal igual que, que uno, uno tenga miedo a las cuotas largas y, y sí. que... Suele buscar algo más corto, si está en tus posibilidades de hacerlo más corto, muchísimo mejor. Pero tampoco eh, te, te aprisiones con un número más, este, más corto de cuotas si no las puedes pagar, uh -huh. porque si no estarías entrando en otro problema después. Claro, a mí me parece, ¿Sí? Belén, que lo que uno hace es generalmente, Nancy, también no sé si vas a coincidir, que vos, eh, uno decide, bueno, a ver, voy a comprarme, por ejemplo, eh, ponías el ejemplo haciendo un lavarropa, Belén decir sí, bueno, a ver, eh, un lavarropas lo hago en 18 meses o, o intento de extender un poco más la, la cantidad de cuotas porque sé que las cuotas son más bajas. Claro. Entonces uno sabe ya. que va a poder pagarlas. Si uno hace, por ejemplo, en seis cuotas un lavarropa que hoy sale 40, 50 mil pesos, sabes que las cuotas van a ser mucho más altas y uno por ahí, haciendo números en casa, no, no llegas llevo. a pagarlo. <risas> claro, Entonces no intentás de extender claro. eh, el, la cantidad de cuotas para pagar menos. Exacto, porque aparte hay promociones, o sea, tenés 12 cuotas sin interés o 18 cuotas sin interés. Si claro. es un lavar ropa que te va a durar por lo menos dos años mínimo, eh, sacalo en 18 cuotas sin interés, tenés un alivio financiero todos los meses y seguramente en vez de pagar un monto de cuota alto, pagas la cuota y aparte podés ahorrar. Uh -huh. Bien, Belén. ¿Esto es algo que te plantea la gente cuando vas a hacer Crédito? sí. Es muy normal que pidan la, eh, la menor cantidad de cuotas. Siempre nosotros eh, tratamos de asesorarlos y decirles que, que la idea es saber para qué quieren... Siempre se pregunten para qué quieren el, el préstamo o para qué quieren el crédito. Uh -huh. Sí, bien, porque bien. no, es normal que lo quieran. Otro eh, mito, chicos, sí. les A cuento, ver, sí. es cancelar las deudas antes de tiempo. ¿Es sancionado? Eso me lo han preguntado mucho. Eh, hablan mucho de las, lo que se llaman cancelaciones anticipadas sí. de, de los préstamos, de los créditos. Y en realidad no tiene que ser sancionado. Obviamente también depende de la empresa donde estés eh, haciendo el, el crédito o el préstamo. Siempre antes de firmar, consulta o lee la letra chiquita donde habla de las cancelaciones anticipadas. Pero en general, la mayoría de las empresas lo que hacen es, en realidad, darte un beneficio y no sancionarte. Claro. Se te hacen descuentos de los intereses eh, para cuando querés cancelar anticipadamente. Porque también ahí entra un juego financiero, ¿no? Si vos lo cancelas antes de tiempo, se te puede dar más margen para que puedas operar. Eh, la verdad es que no debería ser funcionado siempre y cuando hayas elegido de manera... Inteligente de la empresa claro. donde lo querés sacar. Eso, eso ¿Sí? depende también de cada, de cada empresa, pero está bueno el punto, porque hay muchos que sí. quieren muchas veces o adelantar cuotas, ¿sí? que también seguramente te lo han preguntado, Belén, en algún momento, o, directamente cosa, claro. en, o ir a cancelar Una cosa directamente. cosa adelantar cuotas y otra cosa es cancelar. Sí. La, el adelanto sí. de cuotas, generalmente, y la mayoría de las empresas. Eh, solamente to, eh, toman el valor de la cuota ya pactada uh -huh. y podés adelantar las cuotas que vos quieras, pero no se te hace un descuento. Uh -huh. La cancelación anticipada es que canceles todo el crédito que vos sacaste. Sí. Y ahí sí te hacen un descuento sobre los intereses ya pactados previamente. ¿Sí? Uh -huh. Bien. Eso sí, es cierto, me lo preguntan mucho y está bueno diferenciarlo. Sí, sí. Y Bien. bueno... Un mito más les cuento, chicos, sí. que dicen que los créditos o préstamos suelen ser un problema financiero. Ajá. Eso lo, uno es normal que se asocien porque claramente está pidiendo plata prestada, pero en realidad los créditos y los préstamos son eh, los aliados perfectos de personas con buenos hábitos financieros que buscan un equilibrio eh, a la hora de, de manejar su economía personal. ¿Sí? Entonces, eh, no, no, es tan, no es que si vos sacas un préstamo, un crédito, en realidad estás eh, mal financieramente. En realidad lo que pasa es que si vos sos un, una persona eh, física o jurídica, ¿no? hablemos de uh -huh. personas o empresas, que tiene buenos hábitos financieros y, sa y sabés perfectamente que los créditos se van pagando solo si vos haces que genere más intereses, Claro. Eh, entonces, eh, no, no, no claro. es que tengas problemas financieros. Sí. Obviamente... Volvemos volvemos a plantear lo mismo, no, eh, eh, Belén, lo que habíamos planteado en alguna ocasión anterior. Depende para qué yo voy a usar ese claro, crédito, claro. para qué es lo que me voy a endeudar. Si me estoy endeudando para poner mi emprendimiento, para poner mi propio negocio, por ejemplo, y eso me va a traer va a ganancias, generar, uh -huh. eh, no, no va a ser algo negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, sí, o sea, no, no, el hecho de que una empresa o una persona Saque un préstamo, un crédito, no quiere decir que tenga problemas financieros. ¿sí? También pa puede pasar que no lo hagas para tener un emprendimiento, pero sí para acomodar tu economía en los próximos meses. Porque por ahí una persona comete ese error de sacar todo en tres cuotas o en seis cuotas y se da cuenta de que de acá seis meses no tiene para comer. No. Eh, porque lo hizo muy corto, entonces... Sacar un préstamo para, para acomodar tu economía de los seis meses y estirar lo que vas a pagar en seis meses a 12, por ejemplo, y que te llegues a un equilibrio, eso también es, está bien. Ajá. Siempre y cuando vos tienes, y esto se, se engancha perfectamente con algo que hablamos antes, siempre y cuando vos tengas ya una planificación de tus gastos, porque eso es fundamental a la hora de sacar un crédito o un préstamo. Claro. Tienes que saber planificar tus gastos. Creo que la mayoría de las personas, Nancy Belén, eh, adquiere o va hacia un préstamo cuando está con la soga al cuello, como se dice, ¿no? La gran mayoría o cuando tiene que hacer un gasto por alguna urgencia, se rompió algún electrodoméstico importante o algo. Generalmente, me parece a mí que la mayoría de la gente adquiere un préstamo, un crédito, para poder salvar, entre comillas, el momento. Creo que son pocas, Belén, vos corregime, que van y dicen, eh, ¿sás créditos, Bueno, quiero un crédito, un préstamo para... No sé, poner mi emprendimiento para mover el dinero, para generar un poco más de ganancia. Me parece que es rara la, eh, ese tipo de situación. Sí, eh, en, dependen los tiempos en, lo, en los que pase. Igual uh -huh. en estos tiempos, sí, eh, menos de lo que eh, pasaba en otros tiempos, pero sí, hay personas que vienen y se dan cuenta que la única manera es generarse un ingreso extra, porque. El crédito se te lo terminas de pagar en 12, 18 meses, pero si vos ya creaste un, un emprendimiento, claro. seguramente no, no te dure muchísimo más tiempo que eso. Claro. Eh, la idea, igual, es incentivar a la gente que hoy no necesita un préstamo o no necesita un crédito para, para pagar deudas o para salir de algún apuro, que tenga en cuenta que en esas créditos, por ejemplo, pueden sacar eh, dinero para ya crear un emprendimiento personal y pensando en el futuro. Bien, Belén, ¿a dónde a dónde nos encuentran en SAS Crédito? En Necochea 469, local 1, los esperamos, SAS Crédito, Alvear 499, Valerza también, ahí está. cualquiera de nuestras oficinas, los esperamos ahí, muchas gracias. ¿Tienen, ¿Tienen redes sociales también para que la gente se pueda comunicar? Sí, la, la página de Facebook, SAS Créditos o en Valersa, cualquiera de los dos, están nuestros números, teléfonos publicados ahí para comunicarse con nosotros. Y bueno, cualquier cosa, los, como les dije la otra vez, Valersa completo, SAS Créditos y Valersa están lleno de profesionales que pueden ayudarlos y asesorarlos en todo lo que es el ámbito financiero. Perfecto, te agradecemos Belén este nuevo contacto, hasta la próxima. Muchas gracias, chao chicos. Chau Belén, hasta luego. Ahí estaba Belén Sosa Talima, ella es de SAS Crédito, gerente sí. de SAS Crédito de la familia de Valerza. Eh, dando algunos tips, ahí, algunos mitos eh, por el tema de, de endeudarse, las cuotas, está bueno hoy creo que han tocado temas eh, importantes.